Vamos a empezar, como sabes, empiezo con las cartas de The Ring Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y pues ya las armonicé antes de empezar el video. Pido que la carta indicada para esta semana se haga presente el mensaje de la Virgen María para todos nosotros. De mis cartas, que son estas de acá. Escojo tres cartas por si es la primera vez que ves este video. Te invito a que te suscribas al canal, te invito también a que si te gusta lo puedas compartir, lo compartas por favor. Bueno, de aquí escojo tres cartas, una para principios, otra para mediados y otra para el fin de semana. Les comento, este pues ya regresó el cuadro de la rana que había hecho para Londres, desgraciadamente no se vendió, pero bueno, el cuadro viajó a Londres me da mucha envidia y si sí es algo caro esto de los envíos de los cuadros ahorita está en camino el, un cuadro para, para España para figurativas todavía no llega dice servicio express y de express no tiene mucho pero bueno eh, como carta adicional utilizo las cartas también de Torin Virtue de la sanación con los ángeles que son estas de acá y eh, digo esto porque si le reclamo a DHL seguro me van a decir es que por la pandemia tenemos retrasos y bueno este, a lo que voy es que pagas un servicio express para recibir uno ordinario pero ni modo entonces bueno contento en ese aspecto contento también de que la obra que estoy haciendo ahorita está saliendo bastante bien, me está gustando cómo está quedando porque cada, cada obra tiene su dificultad y su propia personalidad digamos entonces pues va resolviendo ¿no? Y, pero pues va, va quedando muy bien bueno eso es en cuanto a chisme de mi vida <risa> y también les comento para los que están fuera de México el 6 de junio tenemos elecciones aquí en México eh, no son presidenciales sino este de gobernaturas y de municipios y etcétera pero bueno la violencia aquí Está muy fuerte. han matado a muchos candidatos. este Y bueno, ya la verdad. No veo que esto mejore. Al contrario. este Al principio. Del cambio político. Pues tuve un poquito de esperanza. Que realmente fuera un cambio positivo. Aunque no voté por este presidente. Pero. este Pues mucho tiempo. Pensé que sí. Iba a haber un cambio. Alentador. Pero realmente está cegado. Este presidente una realidad que le va a rebasar y nos va a rebasar a todos, pero bueno, ni modo como decía ahí está el este, pues que es poema de San Francisco de Asís, de que si no lo podemos cambiar, que nos dé Dios el poder para poder soportar la situación, ya ni modo ¿no? y bueno, pues nada más con estas elecciones, cada quien hará su voto y su elección pero yo sí votaré y lo puedo comentar para que eh, el partido en el poder no tenga la mayoría en la cámara baja y alta que seguramente no se logrará ese cambio pero este, se está volviendo muy autoritario esto bueno ya, fin eso es para el día 6 del, del 6 lo menciono porque el 6 numerológicamente se supone que es el eh, la comunicación divina y bueno, pues es en el sexto día del sexto mes, que me llama mucho la atención. Entonces espero que realmente haya una buena comunicación ese día de las votaciones. Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Marriage, unión, bueno, es matrimonio, este pero yo lo veo como unión. O sea, que nos unamos como seres humanos, como, pues sí, en hermandad, pues, ¿no? Y dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself, and my partner. Yo hago una... Yo me, yo me comprometo eh, a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja. Okay. Y yo, bueno, todavía diría con la humanidad. Entonces, bueno. Este pues lo estamos viendo y lo he comentado en otros videos, políticamente y socialmente, pues cada vez hay, en vez de que nos unamos más, nos estamos separando más, hay una disociación de la sociedad y cada vez es más fuerte, y este, pues aquí en México, como no hubo un cambio de presidente como en Estados Unidos, pues se sigue sintiendo, allá también se siente, se siente mundialmente, ahora sé que te puedes ir individualmente por cada país, y lo que se están pidiendo es justamente unirnos ¿no? para el bienestar de toda la humanidad y bueno, puede ser digo, por eso yo siento que se dio esta pandemia como oportunidad para unirnos ¿no? para no sacar provecho económico de las vacunas sino al contrario, que fueran universales gratuitas, que fuera un bien de la comunidad este, tenemos muchos problemas como planeta y como este, humanidad en resolver los problemas de agua, de contaminación, etc. ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente parece ser que sobrelleva el egocentrismo y la individualidad en vez de la colectividad y el, el bienestar de todos. Y no estoy hablando de sistemas políticos y socialismo, comunismo, etc. sino realmente unirnos se puede hacer con todos los sistemas políticos que existen porque son problemas que atañen a toda la humanidad de hecho me da a veces eh, risa cuando veo de uy aterrizaron en marte y está volando el helicóptero en marte quizás que o sea ok padre tecnológicamente yupi no pero tanta gastadera de dinero para eso en vez de resolver los problemas que tenemos acá porque la verdad yo no creo que sea una solución que en 100 años parte de la humanidad llegue a, eh, ¿cómo se dirá? Marterizar, porque no es aterrizar, porque no es la Tierra, pero bueno, en Marte y colonizar Marte, este, no creo que sea una solución, francamente. Pero bueno, entonces es como el vivir el presente, ¿no? Gente que está ahí estancada en el pasado, o se preocupa mucho por el futuro, es pues, enfocarte, ¿no? Vivir ahorita el momento es lo mismo resolver ahorita las problemáticas momentáneas para las próximas generaciones también no, muy bien pero el día el lunes y martes la carta dice ¿eh? liberación es el arcángel Israel y dice ayúdame a liberarme de deudas, miedos ira, culpas, dolores y limitaciones no necesito del permiso ni de la aprobación aquí diría de nadie yo soy libre Entonces, bueno, aquí eh, pueden ser varias situaciones. Puedo decir, por ejemplo, que un médico te diga una situación y pues ya por ser médico uno se encaja, ¿no? Por la autoridad y por el conocimiento. Pero bueno, hay diferentes médicos y hay diferentes opiniones y pues lo estamos viendo a través de esta pandemia. No es tanto el conocimiento que tienen como quisiéramos pensar, ¿no? Es más bien como prueba de error la medicina hoy en día de, ok, esto no es, esto no es, vamos descartando cosas para ir acertando por dónde va el asunto. Entonces, bueno, nadie tiene la última palabra y recuerda que hay varias realidades, ¿no? Esto también puede ser, digo, como he comentado, en mayo desgraciadamente muchas personas pues trascendieron, entonces también puede ser eso, ¿no? El liberar este, o el dolor de una persona que ya se haya ido o ayudarle a una persona que se vaya la verdad todavía no sé bien a qué se refiere esta carta pero pues todavía toca el día 31 de mayo y el primero de junio, entonces no sé vamos a ver cómo se desenvuelve esto entonces bueno, para el miércoles y el jueves la carta dice Amistad, miren qué bonito y es el arcángel Raguel y dice, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Sí, perdón, me quedé pensando. Entonces, bueno, este cualquier relación que tengas, aunque sea familiar, también es una relación amistosa. Y bueno, eh, a veces batallamos más con la familia, ¿no? justamente porque son los maestros que nos están ayudando a hacer nuestros cambios pertinentes y en mi caso muy personal, pues le puedo comentar tengo una hermana y nuestra relación no es buena y la verdad me cuesta mucho trabajo la relación con mi hermana y llegué a la conclusión que bueno, ella no quiere tener una buena relación entonces por más que yo le haga, pues no se puede ¿no? y somos diametralmente opuestos y tal vez llega un momento en el que, bueno, cuando ella abra su corazón, pues ya se dé una buena relación. Si no es el caso, no lo puedo cambiar, ¿no? La disposición ha estado ahí y sí ha llegado a unos puntos donde de repente ya no tengo la disposición porque es demasiado cansado, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero a lo que quiero llegar es, las amistades pueden ser, como decía, de parientes o pueden ser realmente amistades de gente que no esté relacionada consanguíneamente con nosotros. Y este, pues son, yo lo, lo que he notado, los que nos ayudan, los que nos acompañan durante todo este viaje que es este, la vida, ¿no? Y hay veces donde, bueno, pues se cierra un ciclo y de repente, pum, desaparecen. Hay gente que yo añoro, que yo siento que no era el momento para que ya no estuvieran en mi vida, pero pues ya no están. Entonces dices, bueno, por algo es, es el caso, ¿no? Pero es igual lo que he dicho muchas veces, cuando hay una energía que está ocupando un lugar, digamos esta amistad, y se va, pues dejas espacio para que llegue otra energía. no Entonces, este, pues abre tu corazón y como dice la carta, llegarán las personas precisas para las experiencias que vas a vivir. ¿okay? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, paz. Y es el Arcángel Rafael y dice, Arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente, dejo de asustarme, viva una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente, yo soy paz. Entonces, bueno, entonces lo que creo que queremos todos, esta tranquilidad, esta paz, este bienestar, ¿no? Eh, yo ahorita tuve que hacer, y bueno, siguen todavía unos trabajadores aquí en la casa reparando el techo es algo que tenía pendiente desde hace muchos años y bueno, por fin lo dejé hacer, me esperé a que bajaran los contagios y todo el rollo de la pandemia y bueno, de por si sí no están dentro de la casa este, pero ja, con todo el ruido y toda la porquería que se está haciendo polvo y demás yo estoy ansioso que se vayan y que terminen el trabajo para que vuelva la paz en la casa, ¿no? Y ahí es donde notas cuando de repente ya no hay esa paz que se irrumpe por alguna razón. La valoras aún más todavía, ¿no? Digo siempre la he valorado, pero ahora sí que la añoro un poquito más todavía. Pero esto puede ser desde un estado anímico también, ¿no? Lo que decía, bueno, esto sería viernes, sábado y domingo, las votaciones que va a haber en México... Y yo la verdad deseo que sean en paz Que no haya este, Ataques este, Que no haya muertos Que todo vaya en paz ¿no? En tranquilidad Entonces bueno, esperemos que así sea <coughs> Perdón Entonces bueno, muchas felicidades Y bendiciones, esta carta es para todos Nosotros, muy en especial para quienes celebran Algo, la carta dice Cuidado del cuerpo ¿Okay? Bueno a mí lo primero que se me ocurre, yo subí bastante de peso ahorita durante estos, ya perdí hasta la cuenta, 14 o 15 meses de encierro, de aislamiento. Este, y bueno, obviamente no me he movido y pienso hacerlo ya para julio, ya que tenga la segunda vacuna, ya que haya pasado el tiempo razonable. Entonces, bueno, retomaré otra vez el gimnasio y pues ya bajaré de peso, ¿no? Pero yo creo que se refiere a eso, aunque yo lo tengo planeado para julio, a mí me lo están indicando en junio. Pero este, la verdad siento un poquito de riesgo todavía el salir de casa y interactuar este, un poquito más con la gente. Entonces, bueno, cuidarnos. Entonces puede ser bueno, cuidarnos dietéticamente, ¿no? no mimarnos tanto con, qué sé yo, algo que no le cae tan bien a tu cuerpo como cada uno es diferente, pues no quiero mencionar cosas pero bueno, cuidar nuestro cuerpo ¿no? nuestro cuerpo físico muy bien pues, eh, creo que está bastante claro este, nos están pidiendo unirnos como humanidad el liberar, el soltar eso tiene que ver también con la fe y la confianza ¿no? de que este tenemos confianza en el proceso de la vida, en la vida misma y de que todo está bien, de que la corte celestial nos protege, nos apoya, está presente, aunque tal vez a veces parezca que no o creas que no, están ahí, no, Hasta, digo, ahí están los ángeles. Valorar nuestras amistades, dar gracias por las que, nuevas que llegan y agradecer a las que se fueron porque cumplieron con su cometido mantener nuestra paz interna y a través de la paz pues al igual la paciencia ¿no? y cuidar nuestro cuerpo físico tal que tal vez, como en mi caso, lo hemos descuidado porque bueno, este es el que nos proporciona movilidad es el que nos proporciona este, pues salud y bienestar físico por lo menos y por, por ende también una libertad no estamos ocupados con nuestra salud y estamos enfermos pues no podemos interactuar y ser eh, lo que somos. ¿no? no podemos trabajar, no podemos, no sé, viajar, hacer cosas. Entonces, bueno, cuidar nuestro cuerpo físico. Y yo la verdad, este, soy un poco flojo en ese aspecto, pero bueno, haré algo adicional a lo que ya estoy haciendo. Bueno, le deseo a cada uno de ustedes una muy bella semana. Muchos saludos a todos los países donde llega este video. Ahorita se me ocurre especialmente Argentina, que ha sido azotada un poquito más por la pandemia. Espero que ya pronto bajen los contagios allá. Y este, sí es chistoso porque iban muy bien. Y no sé qué pasó que de repente este, explotó otra vez todo el asunto. Pero bueno, de lo que leí, México. Va a apoyar también con vacunas a Argentina para que sea más rápido el proceso de vacunación. Entonces, bueno, esperemos que ya mejore la situación. En España, pues me encanta España. Muchos saludos a España. Obviamente todos los que estamos aquí en México vayan a votar este, y eh, ejerzan su derecho al voto. Es la única manera en que puedes o cambiar o mantener el rumbo. Eso es a tu elección. Este, pero es creo un ejercicio muy importante donde se puede alzar la voz sin que se haga ruido. ¿no? Muy bien, gracias por compartir, te mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión. Namaste.